Y vamos a entrar a la terraza Premier del Aeroméxico. ¿Viste mi pasaporte? Y listo, ya estamos en la salita entonces vamos a buscar un lugarcito van a estar aquí Agustín Agustín vamos a ver el tour primero entrando a la sala tenemos revistas periódicos que puedes tomar para estar Ojeando un rato, tenemos una barrita con cafés, capuchinos. Tenemos aquí unas salitas. Sentarte aquí, eh, pan. De este lado tenemos lo que, eh, bebidas, cafecito otra vez, bebidas refrescantes. Frutita, yugosito, jugo, por este lado. Esta es la pequeñita, están los baños, muy pequeñita, entonces muy sencilla, muy, muy sencilla. Entonces, vamos a buscar una bolsita para sentarnos. Esta es la salita, terraza Premier de Aeroméxico Para poder entrar a esta salita es con... Eh, bueno, yo entré con esta tarjeta de crédito Que es de Santander Es la tarjeta Infinity Visa de Aeroméxico Y esta tarjeta, este, Puedes acceder, acceder a, estas, a estas salas Pero también debes de tener tu pase de abordar con Aeroméxico me pasó que en Guadalajara quise entrar a la sala Aeroméxico con todo y con traer la tarjetita. No lo pude hacer porque eh, no tenía yo un vuelo con Aeroméxico, que ya ves, yo volé, me parece que volaris y no me permitieron el acceso. Entonces tienes que tener la tarjeta, pero aparte tienes que tener tu pase de abordar. Y estas salitas son muy convenientes, la verdad es que son muy agradables pues Tienen aire acondicionado, tienen internet, tienen bebidas eh, Desconozco si las bebidas eh, con alcohol están incluidas Pero hay cervezas, hay refrescos, hay jugos Hay este, café, el café está muy rico eh, Pan Y pues parece que nada más, es muy pequeña esta salita Es una, es como lo dices, una terracita, está en la T2 de el aeropuerto de aquí de la ciudad de méxico ya me había tocado entrar a otra sala de aeroméxico que es mucho más grande y aquella sala me parece que se tiene un poquito más de alimento de comida Esta la verdad está muy básica pero es muy agradable y está chiquita entonces eh, pues es una opción eh, antes de subir a tu vuelo refrescarte un poquito tomar una bebida eh, refrigerio sencillo, pero muy muy muy básico, miren vamos, voy a, pues no dejan grabar, entonces, eso, eso no está chévere.